Eh, lo que me voy a ocupar es de una petición que me ha pedido alguien en el canal mío antiguo Que es eh, cómo eh, ajustar el parche de un, de un banjo Bien, solamente dispongo de una media hora para hacer el vídeo Pero creo que va a ser suficiente a Hacerlo me refiero a, a filmarlo Luego ya montarme llevará un poquito más tiempo Porque realmente lo, es mm, algo relativamente básico y fácil de hacer ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es enfocar al vídeo y seguir un poco los pasos que hay que, hay que hacer para ajustar el, el baño. Como punto de partida, deciros que yo no soy luthier, ni tengo eh, ningún tipo de conocimiento de lutería, ni nada, simplemente con eh, conocimientos básicos de, de, a nivel de usuario, como cuando hablamos de ordenadores. Conocimientos de un nivel de usuario y lo que yo he encontrado que para mí funciona. También a partir de cosas que he leído y que he visto, pues eh, me, me ha servido evidentemente. Esperamos, tomar todo lo que yo diga pues como eso, como un consejo de una persona que no es eh, experta, simplemente es usuaria. Bueno, vamos al, al vídeo. Eh, para ajustar el parche lo primero que necesitamos es, eh, bueno, si tenemos un, un banjo con resonador, porque si no tenemos, si el banjo no tiene resonador, no hay que hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es desmontar el resonador. Esto es bastante fácil en este banjo concretamente, porque lo único que hay que hacer es quitar estos tornillos que se ven aquí, ¿vale? Tiene cuatro, que se quitan con la mano. Si hiciera falta, se puede utilizar una llave. Esta es la llave que traía este banjo, ¿vale? Se puede usar esta llave. Pero yo realmente nunca aprieto el resonador más que con la fuerza de la mano, y ya está. Entonces, se trataría de quitar los tornillos... Esto ahora lo voy a acelerar un poco. Vale, ya están quitados los cuatro tornillos y simplemente pues desprender, más que desprender, sacar el resonador, ¿vale? Y entonces lo que tenemos ahora es acceso a... A las tuercas que aprietan los hooks los, los hooks son estos ganchos, que de ahí el nombre hooks Que son los que aprietan, digamos, el... el la, ¿Cómo se llama esto? Esto se llamaba el tension hoop. El, el aro de tensión lo aprietan el, el parche Tenemos que hablar un poco también de, de tipos de parche Un poquito, ¿vale? Bueno, ahora eh, ¿Cuál es la tensión adecuada? La tensión adecuada es tal que cuando yo apriete con los dedos, no se produzca una... Eh, digamos una... no se hunda, ¿vale? Si, si, que esté muy tenso, básicamente como si fuera un tambor, ¿vale? Si, si noto tanto visualmente como apretando con la mano que el parche se hunde, entonces es que no está, no está bien apretado y había que apretarlo. Eh, eh, por ahí he leído en foros y he leído a expertos que dicen que el parche hay que afinarlo, exactamente igual que se hace con el parche de un tambor, eh, hay que afinarlo a, un, a una nota uh, uh, concreta. Eh, si no recuerdo mal, la nota es sol sostenido. Sol sostenido, ¿vale? Pero no me hagáis mucho caso, ¿vale? Eh, Leedlo por ahí. Pero eh, efectivamente se puede hacer eso, se puede afinar el, el parche del baño, para eso necesitaríamos quitar eh, las cuerdas y el puente, cosa que no voy a hacer, ¿vale? Porque le he puesto las cuerdas hace, hace poquito. Y bueno, una vez que ya tenemos quitado, hemos comprobado que efectivamente hace falta eh, apretarlo y que hemos quitado el resonador, lo que vamos a hacer es apretar cada una de estas tuercas. El procedimiento, eh, lo he aprendido yo también en los foros, es empezar siempre por, por vamos a decir, esta se me ha caído, digamos el, la, la primera tuerca que, es, que tenemos aquí, ¿vale? y continuar con la que está justo al contrario, aquí vale que está aquí abajo, de manera que siempre vayamos una, una, una, una, una, una y así su sucesivamente, ¿vale? Eh, muchas veces, vamos, una vez que ya está el, el parche puesto por primera vez y ya está ajustado, realmente a lo mejor hay que volverlo a ajustar cada, cada cambio de estación o a lo mejor cada si nos movemos mucho, pues a lo mejor cada semana o cada dos semanas. Eh... Pero lo que quería decir es que una vez que ya está ajustado por primera vez, lo que vamos a tener que hacer es simplemente retocarlo. Por ejemplo, en este caso, yo hago así, yo hago esta fuerza. Si, si veo que la tuerca no se mueve simplemente apretando un poquito, aquí no hay que hacer nada. Aquí lo mismo, aquí no hay que hacer nada. Aquí no hay que hacer nada. Vamos, Lo normal es que lo hiciera así, pero como sé que no hace falta porque lo, lo ajusté hace poco, pues eh, para que lo veáis. Es decir que cuando ya está ajustado el parche no hace falta forzar la eh, eh, digamos el, el hecho de apretarlo, ¿vale? Porque lo que puede ocurrir es que me cargue el parche. Bueno, pasamos un capítulo a continuación. Eh, quería comentaros un poco eh, cuál es una de las diferencias entre un banjo bueno y un banjo o un banjo usable y un baño no usable por ejemplo estos de 150 euros 200 euros que vemos que vemos en amazon o en las tiendas online pues una de esas, de esas cosas es precisamente eh, si se puede o no eh, apretar bien el parche eso me pasó a mí yo con mi primer baño fue un baño de 150 euros 149 euros y, y lo primero me resultó complicado no complicado perdón me resultó eh, digamos que va que no, no me iba a aguantar mucho tiempo, quitarle el, el resonador, porque el resonador en vez de tener, digamos, esta, estos aditamentos aquí, bueno, lo voy a enseñar, estos aditamentos aquí, que es donde se, lo, lo junto, lo sujeto con, con el pot, lo que tenía era una especie de, de agujeros hechos en la madera, los agujeros de la madera en cuanto lo has quitado y además la madera no era ni siquiera una madera dura era una madera relativamente blanda entonces en cuanto le has quitado dos veces los tornillos a la, a la que hace cuarta o a la que hace tercera ya no, ya no vas a poder sujetarlos bien entonces eso es un detalle de, de banjo barato ¿vale? es decir, el hecho de poder desmontarle el, el, el, el resonador bien y pronto y, sin, y con, con continuidad es decir, que no, se, no no parezca que se me vaya a estropear en poco tiempo. Eso es un detalle de banjo usable o banjo no usable. Otro detalle es el número de hooks. Cuanto mayor es el número de hooks, más posibilidades hay de que... De que no... Perdón, de que lo pueda ajustar bien. ¿Vale? Y por último, el último detalle es... Eh, la calidad de esos hooks. Porque muchos mucho de esos banjos baratos... Parece que tienen ahí un, unos hooks que son de un material baratero, que se nota claramente que es baratero, y eso en cuanto lo hayas apretado tres veces se te va a estropear. Es decir, tengo que tener la capacidad de apretar el, el parche fácilmente, eh, con durabilidad, y todo lo que no sea eso es detalle de banjo barato que eh, a lo mejor hasta suena, pero no, no va a ser durable. ¿vale? Bueno, ahora os voy a enseñar eh, un par de tipos de, de parche que que tengo por casa Bueno, pues eh, vamos a empezar por el parche que trae que trae mi banjo eh, de Bluegrass que este es un parche eh, de 11 pulgadas eh, de tipo Corona Media adiós, eh, vale, se llama Medium Crown Esto lo, es importante porque cada, cada banjo puede tener un, un tamaño distinto la corona se refiere a esto os voy a enseñar uno que tengo aquí desmontado la corona se refiere a la distancia entre eh, digamos el tope y, la, y el aro este de aquí ¿vale? este, es, este es otro tipo de, de parche este lo tenía montado yo en este baño antiguamente, como no está roto eh, lo quité, cada parche también tiene un sonido distinto es decir, este sonido, este, el, el sonido de este parche que por cierto lo, lo echo de menos un poco es más eh, más cálido o por lo menos para mi oído. Es más cálido que este de aquí. Este es de los, que, de los que dicen Frosted. Frosted es porque... Porque tiene una especie de capa blanca por encima. Como la capa blanca de un, de un pastel, que es el Frost. Pues lo mismo, ¿vale? Eh, esto sería igual, pero sin, sin, la, sin la capa de, de Frosting que, que tendría. ¿Vale? Bueno. Entonces, este banjo es Medium Crown y es... Eh, de 11 pulgadas. Este parche sería un sustituto que, como ya he comentado, lo, lo he usado, pero ahora mismo lo quité y lo, lo guardé. Por si se le rompe este. Y otro tipo de parche, es el que tiene mi banjo de Klohama, que es este de aquí, ¿vale? Que este eh, se llama Fiber Skin, ¿vale? Como es de plástico, pero imita al, a la piel, ¿vale? Que es como eran. Antiguamente los, los parches de, de banjo. Entonces este concretamente tiene un sonido más cálido. O sea, si yo le pusiera este, este parche, que creo que no le sirve, pero vamos, si yo se lo intentara poner a este y funcionara, eh, pues sonaría más cálido también. Bueno, este parche es High Crown, vale según pone las especificaciones. High Crown es que la distancia, como hemos dicho, este es Medium, pues la distancia de este entre el tope y el aro pues sería un poquito más, más grande. Eh, estos baños son de 11 pulgadas. Puede haber baños de otras pulgadas. Los puede haber más pequeñitos y los puede haber mayores. De 12 pulgadas, por ejemplo, también los, los hay. No son, no son infrecuentes. Pero los estándar van a ser casi todos de 11 pulgadas. Este lo pone aquí: 11 pulgadas. Por cierto, estará la, el plastiquito de protección de este, el que tengo puesto aquí. Bueno, eh, espero que os haya sido útil.